So, good, so big, big, big, big, big. ¿Qué pasa? Estoy aburrido, Big Bang, ¿Qué pasa? Estoy ya no aguanto la cuarentena, ya no sé qué la ¿Cómo les cómo les recuerda que por lo del COVID-19 había llamado el coronavirus, presentaré unas cuantas palabras. ¿Cuál les a saber en este momento? Se mi forma, nada, peso por agarrar la me debe me se ve para que... para qué? el Porque es el malo. Porque es el Le debe respeto porque salió a... No, no, no, no. Estás regando el momento. Los calcetines. ¿Por qué? que no salgan los calcetines. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que puedo por veis. porque me hacen A ver, a ver, Cámara, no, ella ya me cansé de sonreír. Pues la foto ya está tomada desde rato. Ahí está tomando un video. Va, vayamos. ¿Cómo se baila la canción de felicidad? Tú, tú, hasta abajo. ¡Gracias! Sí. Sí. <laughs> <laughs> There we <you> go. <laughs>